Hola, hola, feliz año nuevo, te deseo lo mejor para este año desde el fondo de mi corazón. Te deseo que todos tus propósitos de este año los lleves a cabo, y los cumplas y construyas una gran vida. Y para eso te vamos a estar ayudando en este primer programa del de año, donde este miércoles voy a tener una súper invitada. Es la nutrióloga Michi Tercero para que te ayudemos a que tú puedas llevar a cabo tus propósitos del año. Estamos, tenemos aquí a Michi que nos va a acompañar desde este momento para platicarte sobre ese programa que vamos a tener el miércoles a la una y media de la tarde. Michi, querida, bienvenida. Gracias Hola. por participar en este programa que vamos a tener el miércoles. Muchísimas donde... gracias. Gracias, Ricardo, por la invitación. Muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Y entonces este este miércoles vamos a tener Convierte tus propósitos en un estilo de vida saludable cinco estrategias. ¡Ay, qué emoción! Me encanta. Yo te tengo una admiración profunda por todo, por tu trabajo como nutrióloga. Tengo la fortuna de conocerte a nivel personal eh, como una gran mujer, como un gran ser humano y va a ser fantástico que estemos en el programa ayudándole a la gente a generar un estilo de vida saludable. Muchísimas gracias, Ricardo. Y sí, va a ser un honor. Sabes que también te admiro. Eh... Admiro tu trabajo, admiro tu contenido. Eh, tienes aquí en Instagram un contenido increíble. Y es un honor para mí poder participar en este live del miércoles. Eh, creo que todos estamos en la misma posición hoy, 3 de enero, eh, sobre qué vamos a hacer con nuestros propósitos, qué vamos a hacer, cuánto van a durar. Entonces, creo que este live es eh, estratégico para que eh, se vuelvan un estilo de vida y se vuelvan parte de nuestra vida eh, para siempre. Exacto, porque es clásico que empezamos en enero con ah sí yo quiero hacer estas todo esto y, y, y con todo el optimismo y la esperanza y, y luego pasan los días pasan las semanas y, y pues se quedan se quedan en buenos deseos en buenos propósitos. Pero aquí por eso en este programa el miércoles te vamos a estar enseñando estas cinco estrategias para que no se queden en propósito, sino realmente construyes esta vida saludable. Eh, a la una y media hora Ciudad de México vamos a estar transmitiendo como ahorita en Instagram, en Facebook eh, y en YouTube para que, para que lo puedas hacer. No te lo pierdas, te esperamos. Nos vemos el miércoles, Ricardo. Muchas gracias. Te esperamos ahí. Nos vemos por acá.